Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV, nos encontramos en la tienda del sur en Cali y estamos con Anderson Gutiérrez que nos va a explicar una técnica de alambrismo para hacer un collar muy lindo Hola Anderson, bienvenido a nuestro canal Hola Carolina, muchas gracias, semana a semana eh, vamos a ir trayendo eh, nuevos, nuevos tutoriales la idea es que ustedes mantengan muy conectados y el tutorial de hoy es un dije a gogó -go extremadamente hermoso supremamente fácil de hacerlo y pues pasemos a la elaboración bienvenidos Hola, sean bienvenidos a un tutorial más de Variedades Carol TV en la sección de Alambrismo. Eh, vamos a iniciar con este tutorial. Lo que vamos a necesitar es, para el cargador serían cuatro tiras de 22 centímetros de alambre 0.8. Para el adorno eh, necesitaríamos 42 centímetros de alambre 0.5. Para la unión serían 14 centímetros eh, de alambre 0.8. 3 Indian Glass. Código 24940 y tres tiras para estos indian glass serían de 7 centímetros cada una. Cadena, la cadena es una cadena brass en aluminio, son 80 centímetros del código 4200. Ya teniendo esto claro, entonces pasemos a la elaboración. Tomamos nuestro alicate de la referencia Stone y cogemos nuestra tira, nuestras cuatro tiras. La idea es dejarlas prolijas y lo más planas posible para que no nos vaya a dificultar a la hora de la elaboración. Recuerden tener en cuenta la posición y la ubicación tanto de la herramienta como de las manos para facilitar la, el aprendizaje y que le, le quede lo menos complicado posible a ustedes que están enfrente del monitor. Ahora tomamos nuestros 42 centímetros de 0.5 ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar dos de cada, de cada una de nuestras tiras y primero lo que vamos a hacer es vamos a jugar con la mitad de esta y aseguramos importantísimo que quede muy seguro vamos a ubicar las otras dos siguientes Aquí. la idea la idea en realidad cuál es es simplemente hacer un amarre y que quede sujeto porque el patrón durante todo proce este proceso va a ser, en realidad, va a ser el mismo siempre apoyarse con las herramientas bueno, aquí ya hemos completado esta parte, en realidad la terminación es es esta, vamos a pasar a utilizar nuestra pinza eh, redonda esta es una serie de pinzas redondas, la pueden encontrar de en cualquier tipo de almacén de variedades Carol o también en www.variedadescarol.net pueden entrar y verificar el catálogo virtual que tenemos para ofrecerles y con esta parte vamos a utilizar lo que vamos a hacer es darle la forma más cerrada y con una circunferencia ideal en realidad sería el proceso. Ahora qué vamos a hacer, vamos a coger nuestros 14 centímetros del 0.8 y lo que vamos a hacer es simplemente asegurar el cargador. Recuerden apoyarse con todas las herramientas, en este caso estamos utilizando una pinza siliconada, lo ideal es siempre mantener nuestro alambre impecable. Listo, aquí ya hemos eh, organizado nuestro, nuestro cargador Le dimos aproximadamente unas nueve vueltas Y ya vamos a pasar simplemente a cortar Y a finalizar Vamos a ver que nos van a quedar... 8 tiras hacia la parte de abajo ¿qué vamos a hacer? vamos a coger las dos de adelante y valga la redundancia sacarlas hacia la parte de adelante y las de atrás de igual forma o hacia el lado contrario así y lo vamos a acomodar de esta manera aquí ya le vamos teniendo el previo del diseño Y lo que vamos a hacer ahora, simplemente vamos a coger nuestra herramienta. Vamos a hacer un pequeño doblez hacia la parte de aquí, donde estos dos van a encontrarse. ¿Qué vas a hacer? Recuerda que son cuatro trijas de la parte de abajo y cuatro hacia la parte de arriba. Vas a abrirlas. Y listo. Aquí el proceso eh, tienen que tener mucho cu eh, pues, cuidado, no, poner mucha atención en realidad, cuidado no, eh, la cuestión es de atención, aquí qué vamos a hacer, vamos a unir estas dos de alambre y simplemente lo único que vas a hacer es un entorcho en esa parte de acá, ¿listo? Y de igual manera hacia el lado contrario, ahí lo tienes. Y así ya comienza nuestro patrón. Bueno, esta es ya la terminación ideal de nuestro dije. Eh, lo pueden buscar o encontrar en referencia a GoGo -Go mucho más fácil. Miren ustedes. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestras tres tiras de 7 centímetros con las cuales vamos a entorchar nuestro Indian Glass. Vamos a utilizar nuestra pinza redonda. Pueden trabajarlo de dos formas, solo el alambre o con el, o con el Indian Glass. Yo prefiero trabajarlo así, ya ustedes en casa o en el lugar donde están ya escogen. Haces un circulito y te puedes apoyar con la misma pinza real. Lo ideal es que el entorchado siempre quede lo más justo posible. el mismo proceso del lado siguiente pulimos esta es la forma en que debe de quedar y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar los 80 centímetros de nuestra cadena de cadena en aluminio la ventaja de esta cadena frente a las demás es que es una cadena que no va a tener problema en que se te va a negriar y además que vas a poder utilizar gran cantidad de cadena porque es una cadena sub... Eh, liviana, muy liviana en realidad entonces aquí es facilísimo bueno, otra de las características que tiene es que el eslabón eh, se puede abrir entonces en ese, en ese orden de idea le va a quedar mucho más fácil acomodar su su collar vamos a acomodar ahora al entorche nuestra cadena aluminio vamos a pasar por acá Ya quedó. Hermosísimo nuestro diseño en dije a gogo de turquesa, indianas y cadena de alambre. Eh, también importantísimo, si de pronto en algún momento quieren a, a agregarle un broche lo pueden hacer. La cuestión es que eh, podrían utilizar el collar también de dos vueltas. Ya estaría sujeto como, a, como a, al uso que le quieras dar. Y pues nada, eh, este ha sido el tutorial del día de hoy, eh, espero que te lo hayan disfrutado todo y eh, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy, recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra tienda online www.variedadscarol.net y a Anderson lo pueden encontrar en sus redes sociales, cuéntanos cuáles son tus redes sociales Anderson. Claro que sí, me pueden encontrar súper fácil en Gioda365 en Instagram o si no también en Facebook como Gioda365. Bueno, los esperamos. Chao, chao. chao.